Bueno, pues les saludamos nuevamente, ¿qué tal cómo están? Esperamos que ya estén por ahí, aquí con nosotros. Así es, que el Señor les bendiga, sí. sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes en este momento, en este tiempo que eh, vamos a compartir eh, pues una reflexión más eh, de su palabra. Y bueno, pues eh, queremos que usted sea bendecido de parte de nuestro Dios, poniendo toda atención, toda diligencia. Así y, es. y compartiendo Compartiendo siempre eh, esos videos Porque es bendición del Señor Miren, el, el tema es Creer Para recibir amén, Muchas veces, amén, así es Decimos que tenemos fe Pero no actuamos como Como que sí, sí tenemos la fe uh -huh. Uh -huh. Eh, a, a veces sí. nos han dicho ¿Verdad? Eh, no, yo, yo tengo mucha fe, así ah, bueno, entonces quédate con esa fe Ajá. Y, y recíbelo. Recíbelo, claro, Pero en el nombre de Porque también me, nos han dicho muchas veces: y sigue orando ah. por mí. No, no, pues si ahora ya, ¿para qué sigo orando? Uh -huh. Recíbelo. Recíbelo y confía en el Señor ¿verdad? y espéralo. Recíbelo. Eh, eh, entonces, a veces la, la, la gente se confunde en cuanto a, a, a, al recibir por fe. ¿Por qué? Porque. No hay la fe total y absoluta en, en, en el Señor. Sí, sí, sí, sí, sí. Y como que siempre hay que seguir repitiendo la, la oración para poder recibir cuando es por fe. Sí, es por fe. Es por fe. Es por fe, recibelo. Entonces, es creer para recibir. Entonces, si es por fe, ¿qué te, tiene que ser? Pues creer. Creer, solamente cree. Creer. Eh, ahí quédate. No dudes. Y le vamos a dar unos pasajes bíblicos, eh, no sé, 6, 7, 8, y vamos a estar hablando muy específicamente de esos pasajes bíblicos para compartirlos con ustedes, eh, ¿por qué? porque miren, Amén. uno mismo, uno mismo cuando yo te voy a hablar, o te vamos a hablar de esto, nosotros mismos lo necesitamos. Claro, claro. O sea, uno mismo, to, todos, todos sí. necesitamos, todos necesitamos. Decir. Y yo necesito creerlo para poderlo hacer también. Sí, amén, amén. Así, así que es. entonces, esto es de creer, es de poner la fe en el Señor. Poner la fe en el Señor, en nuestro Padre. Señor. Así es, entonces, que esto venga a ayudar a fortalecer su fe, una de las cosas que más nos ha preocupado, es cuando podemos ver que hay mucha debilidad o flaqueza espiritual. Ajá, sí, sí, sí. Y es por eso que a veces por eso no, no, no sucede nada, no pasa nada. Sí. Eh, nosotros, en <coughs> los años que tenemos de experiencia de, de estar sirviendo al Señor, ¿Cuántas cosas bellas hemos recibido oh, o hemos visto? Muchas, muchas. El Señor es maravilloso, de veras. Eh, cuando el Señor, en segundos, ha hecho algo maravilloso. Sí, amén. Así. Ah, que es amén, que en segundos. así es. Así y es. que nos han dado después testimonio de lo que realmente el Señor había hecho. Ay, Entonces. Dios, sí, así es. Por eso que creemos y por eso que hemos querido compartir con ustedes aunque ya hemos hablado en otras ocasiones sobre el creer y sobre la fe, pero hoy, hoy queremos volvernos a, a retomar el tema este, porque Amén. nosotros mismos necesitamos fortalecer en lo que creemos. Fortalecer ¿verdad? la fe día a día, día a día. Y permítame, por favor, compartir unos pasajes bíblicos, entonces. Y vamos a estar ahí en números Sí, el 14, 14 11. 11. O sea, el capítulo 14, verso 11. Y dice la okay. letra. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Um, vamos a, a dar el mensaje. Y esperamos en el Señor uh -huh. que usted crea y reciba la bendición. Amén. Okay. Números 14, 11 nos dice. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo? Me ha de irritar este pueblo. Fíjese, no, no, no es nomás para, para que agarremos como decimos los, nosotros los chavos, ¿verdad? Ustedes sí, están viejitos, bueno, pero nosotros los chavos decimos, es para agarrar la onda. Sí, no, no, no. Es para de, de, agarrar la onda, para, para, entender, para, para entender. Para entender. Fíjese qué tremendo está diciendo aquí la escritura, a, allí en números 14, 11. Cuando Ay, Santo Dios. Dios le dice a Moisés, ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Este pueblo. Estaba hablando del pueblo de, de, sí, de, de Dios. Sí, el, el, el pueblo del pueblo de Señor. Eh, uh -huh. ¿y, qué ¿Y hasta diciendo? cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo? Es una pregunta. ¿Hasta cuándo, ¿Hasta cuándo no me Pero creerán? Mira. Sí, de, definitivamente. Ajá. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. O sea, ¿Cómo ya, ya, ya, <ríe> Sí. ¿Cómo, sí, cómo, ¿cómo es posible? Qué tremendo. Por ejemplo, hay unos pasajes bíblicos que nos hablan de cuando el pueblo de Israel, los, los, los, los judíos salieron de Egipto, de la esclavitud. Sí. sí. Lo querían regresar después porque decían, no, estábamos mejor. <ríe> sí. Sí. Ay, como, como, como, Sí, <risa> pero no, qué barbaridad. No, no, no, no. A veces como que no, como que no agarramos la onda hombre, de, de, de, del Señor de creerle por lo que Él dice en su santa y bendita palabra. Sí, amén. Sí, ¿Qué nos cuesta? A ver, dime tú, ¿qué cuesta? ¿Qué te cuesta creerle a Dios por lo que dice Él, él en su palabra? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pues sí. ¿Qué, qué, te, qué, ¿Qué te cuesta? ¿Por qué a veces somos tan apáticos? ¿Por qué a veces somos tan, tan, tan rebeldes, tan remisos? Tan, sí, sí, sí, Tan, sí, o tan sea, fejos hombre? Uh -huh, uh -huh. Y, y es que esto pasa todos los días de la vida y sigue pasando. Y sigue pasando. Todavía esto. Hoy, en ese mismo instante, en algún lugar alguien está poniendo algo de duda yo espero que tú no seas Ay. esa esa persona que de la que estamos queriendo referir en cuanto a, a que hay alguien sí, espero sí, sí. que no seas tú esperamos bueno, que, entonces, es que no números 14 11 nos dice ahí y jehová dijo a moisés uh -huh. hasta cuándo me ha de irritar este pueblo y hasta cuándo no, no me, me creerán. creerán con todas, todas las señales, señales que he que hecho, en medio, que hecho en medio de ellos. Uh -huh. ¿Cuántas cosas bellas sí. ha, ha hecho el Señor en nuestras vidas? Muchas, ¿No muchas? Más, sí, ¿no? muchas, Hay tantas, le hago los camotes para que vea y verá que sí, que sí, el Señor ha hecho cosas. Claro que sí. Ok, nos vamos claro ahora sí. a segunda, a segunda, segunda libro de, de crónicas. crónicas 20, 20, y sí, cuando, 20, sí, 20, 20. 20, 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. De de y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¡Qué hermoso! Y seréis prosperados. Aquí nos, nos está diciendo que José estaba en pie y dijo oigan ustedes de Judá uh -huh. y oigan ustedes que están escuchando ahorita también. Amén, así es. Y moradores de toda la tierra. Porque ya estamos ahorita cubriendo toda la tierra, con, sobre todo con los medios modernos Es que tenemos. tenemos. Uh -huh. ¿Y qué dice aquí? Creed en Jehová. Creed en Jehová. Creed en Jehová, vuestro uh -huh. Dios. ¿Y qué más dice? Uh -huh. Y esa Y, y estéis y, seguros. Ajá. Creed a sus profetas. Y seréis, y seréis ¿En prosperados. Qué es, acaso, ¿Acaso no es lo que quisiéramos todos? Amén, así es. Yo pienso que sí. Yo estoy seguro que si yo te puedo estar preguntando a ti directamente en este momento, aunque lo estoy haciendo a través de esta cámara, pero ahorita Ajá. en este momento, en este mismo instante, tú no quieres... Ser bendecido y ser prosperado, prosperada. Yo ¿Cómo? imagino que sí. Yo imagino que sí. Yo estoy sí. diciendo que sí. Sí, sí. Por la fe estoy diciendo que me dices que sí. ¿Verdad que sí? Amén. A ver, repíteme. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, eh, la, la bendición del Altísimo va a llegar, nos va a venir, sí. cuando nosotros... Nos podemos poner en la posición de sí creerle a Dios por su palabra. Sí, amén. Y, amén. A, y además, estaréis seguros, creer a sus profetas y seréis prosperados. Y seréis prosperados. Amén. Amén. Así es. Ahora te toca a ti. Sí, a ti. Creer. Aleluya, gloria al Señor. Para que tú puedas recibir la bendición. Amén. A ti, a ti te corresponde amén, nada más. Amén, amén, así es. Y eso, nosotros tenemos que tomar saber, nuestra parte personal. Nuestra parte, claro. De creerlo para poderlo recibir. Amén. Así es. Porque si empezamos a tener dudas, dice la Escritura que no vamos a recibir nada. No. Es, es increíble. Por eso es bien, pero bien, bien, bien importante el sí creerle a Dios por lo que Él dice en su santa palabra. Sí, amén. Estar bien. Y nos vamos a ir a ahora al Nuevo Testamento. Mateo 9, 28. Vamos a Mateo 9, 28. Y nos dice de esta manera. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, señor. Esa, esa es la respuesta. Sí, señor. Amén. Ahí... Eh, eh, Jesús iba caminando por esas tierras de, de, de por allá de Jerusalén, todos uh -huh. los, los, esos territorios ter por allá. Pero le siguieron esos dos hombres, y estaban ciegos. Uh -huh, uh -huh. Y le preguntó, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos afirmaron, sí. Sí, señor. Sí, señor. Uh -huh. sí, señor. Uh -huh. sí, señor. Entonces, ¿qué... qué ¿Creen qué pasó con esos hombres? Uh -huh. Pues recibieron la, la bendición. Recibieron. Recibieron. Recibieron, recibieron a... la bendición. Amén. Siempre y sencillamente recibieron la bendición. Así es. ¿Qué va a pasar contigo? Si estás tú pasando hasta por un momento difícil, crítico, eh, problemas de salud, problemas financieros, problemas de COVID, problemas... Cualquier problema que tengas. Cualquier índole. Así es. Matrimonial... Eh, sentimental, eh, que sientes Parecía que pues, te, te está apachurrando todo y, y sientes que te estás ahogándote y que, que no no no hayas la puerta, que no hayas cómo, cómo salir. ¿Cómo salir adelante? Pues, pues créele al Señor. Solamente cree y recibe, recibe la bendición. Créele al Señor. Por eso es bien importante y por eso me gusta hacer esto en vivo, uh -huh. para poder dirigir a ti, a ti, mi amada. A ti, mi amado. Ver, para que tú puedas recibir de parte del Altísimo. En cualquier momento que tú lo estés viendo este video, este se está grabando. Ahorita se está amén, grabando. Amén, así es. Para que tú lo puedas ver. Para que y cuando tú lo veas, veas, créelo que lo estás recibiendo de, de, en vivo. Amén, así es. En, en el vivo, instante que tú lo vivo. veas, recibelo como que me estabas escuchando en vivo totalmente. ¿Por qué? Porque pues eso estamos grabando para que eh, si lo, ves en la tarde, en la noche y en la madrugada, a la hora que no pudiste dormir, o, o puedas... antes de dormir, eh, o a la hora de levantarte, eh, qué sé yo. Fíjate, a, a diferencia de cuando estamos en la radio, pues si no me escuchaban en ese momento, pues ya después ya no me podían escuchar. Pues no. Porque no. la onda salía, se iba, pero si yo ya había salido de, de cabina, pues ya no iban a escucharme. Podrían escuchar pues no. otra cosa o sí. a otra persona, pero, pero a ya. mí ya no me iban a poder escuchar. Ya no. Ese y problema gracias. es... Gracias Se al Señor Gracias al Señor Porque aquí estamos Aquí estás Y esto sí, amén. es para ti Así es como yo lo estoy viendo Esto es para ti Ahora Ahora En este instante, en este momento Sí. sí. sí. No, no, no importa a qué hora Tú lo estés viendo En este mismo instante, en este mismo momento No importa la hora Amén, recibe amén. de Dios Recibe, recibe Recibe la bendición del Señor Y nos vamos a pasar ahora a Marcos 9.23 Jesús les dijo Si puedes creer Al que cree Todo le es posible ¿Dó lo ¿Dónde está el, el, el, el problema? ¿Dónde? ¿Dónde no. está el problema? En que, tú lo en que tú lo creas En que tú lo creas Así es Que no importa que ahora tú me vas a ver Esa repetición porque ahorita estamos totalmente en vivo. Pero si tú a la hora, dos horas, cinco horas, diez horas, veinte horas, cincuenta horas. Es al año. Tú lo ves, para ti va a ser en vivo. Sí, claro. Amén. ¿Por qué? Porque el mensaje se está grabando para que tú lo recibas en el momento. Es como cuando está algo escrito. En el momento que lo lees, pues, es el mensaje para ti. Sí. Amén y, y, y el señor el señor no cambia él, él es el mismo de ayer de hoy por los siglos de los siglos es que Amén. Eh, él está siempre presente Amén así es y eso no, no lo habíamos dicho con esas palabras en todos los programas que hemos hecho uh -huh. ¿Por porque porque uno mismo es. está consciente de que ahora que estamos grabando en ese mundo que está grabando aunque lo estamos haciendo con, totalmente en vivo en este instante. Así es. Pero lo estamos haciendo de esa manera, para que tú también lo puedas ver en el momento que tú has elegido, o has tenido el tiempo, o andabas buscando algo. Estás buscando algo según tu, tu necesidad, aunque o sea, al Señor debemos de buscarle siempre, ¿verdad? Este, para alabarle, glorificarle, darle honra, gloria alabanza, y alabanza y, y, y darle gracias por todas sus bendiciones. Y aún, aún. Por, por lo que todavía no ha recibido dale gracias, porque el Señor sabe por qué, así de que bueno, pues el Señor es grande y maravilloso, así entonces es. este, eh, nos dice ahí en Mar, Marcos 1124 uh -huh, por tanto digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, entonces todo está en el que nosotros podemos comunicarnos con el Señor orar y creer, y creer para poder recibir. Sí, amén, amén. Así es. Así es. E ese es el, el. Vamos a decir, ese es el chiste de esto. O esa sí, es la respuesta, la respuesta a esto. La respuesta, sí. O esto es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Aleluya, que cuando leemos le su Señor. palabra, en eso consiste Aleluya, Aleluya. el cómo poder recibir. Nada más por creer en el Señor. Amén. Amén. Amén. Y por, amén, por escuchar, es. obviamente, al mensajero. Claro. En este caso somos el, mi esposo y yo. Eh, el oír la palabra, directamente, viene, directamente viene, viene la fe, sí. Amén. Entonces, no tiene mayor ciencia esto, mi amada. No tiene mayor ciencia esto, mi amado. Simplemente amén. que... Amén. Créelo y recíbelo Simplemente cree. cree ¿Qué, qué es, ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú estás anhelando y deseando? Todos tenemos a veces aún más de una, una, necesidad una necesidad o más necesidad. de una necesidad. Sí, claro. Clama al Señor. Nuestro Padre Celestial. Clama al Señor. Así es. Y deja que, él te, que te escuche para que te pueda dar la Amén, respuesta. Amén, así es. Y vamos a continuar Marcos para terminar. 1.15 nos dice así, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Bueno, esa es una parte esencial. Sí. Es una parte esencial. Uh -huh. Tenemos que ser de la familia de Dios para que Dios pueda obrar más eficazmente en nuestras Maravillosamente, vidas. Maravillosamente, sí, amén. Así es. Y te voy a ¿por qué? Quiero pensar que tú eres un padre de familia y tus bienes, ¿a quién se los vas a dar? ¿Al que pasa por la calle que ni, ni conoces? ¿O a tu familia? ¿O a los uh -huh. tuyos? ¿A quién? ¿A quién le vas a dar tus bienes? A tu familia Amén, entonces, así es Nosotros tenemos que pasar entonces a ser de la familia de Dios Así es, así es, definitivamente Como hijos de Dios Definitivamente Entonces esto es bien, bien, bien, bien, bien importante que lo entendamos mi amada Que lo entendamos mi amado Amén Tenemos Porque que ser de no la se familia cree. de Dios tenemos que ser de la familia de Dios, no hay de otra, no hay de otra. Uh -huh. Y aquí nos lo está diciendo de esta manera. El tiempo se ha cumplido y, y el reino de Dios se ha acercado. Sí, sí, se, ¿sí el tiempo se ha cumplido de... y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Tenemos que arrepentirnos de todo aquello que nosotros pudimos haber hecho mal. Uh -huh. No vas a tu voz, el Señor, perdóname así mis faltas, es. mis fallas, mis errores, mis pecados. Y cree en el Evangelio del Señor Jesucristo. Cree en su palabra. Amén, así es. Y permite que Dios obre maravillosamente en tu Amén, vida. Así es. Y ahí en Lucas 8:50 nos dice: Oyéndolo Jesús le respondió: No temas crees solamente y serás salva. Es, es bien es importante. Todo. La salvación es nomás por creer. Amén. Y por recibir a Jesús en tu vida, en tu corazón. Al pasar tú a la familia de Dios, las promesas del Señor también son tuyas. Amén, así es. Hay un himno un muy uh -huh. precioso que dice, las promesas del Señor mías son. Mías son, mías son. Uh -huh. ¿Por es. qué? Porque todas esas promesas de la, de la Sagrada Escritura, debemos tomarlas como nuestras, si todas ya esas, creímos en el Señor. Todas las promesas del Señor, mías mía son. son. Mía son.